Tomás Castelo era fotógrafo militar, trabajando nueve años para las fuerzas aéreas, con misiones y trabajos de máxima seguridad. el transcurso del tiempo, él fue ascendiendo hasta tal punto de contar con una licencia de seguridad ultra secreta. Tomás afirmó que trabajó como oficial de seguridad, encargándose de las cámaras de seguridad y vigilancia de la base de Dulce y Nuevo México. Antes de conseguir este trabajo en la base de Dulce, Thomas y varios otros nuevos trabajadores asistieron a una reunión obligatoria donde les explican que todo lo próximo que verán y pase en esta base será en pro de la humanidad, que si ellos llegan a hablar de lo que vieron en el exterior hay penas tales como la muerte, que no puedes hablar sobre lo que viste aquí ni con la gente que trabaja aquí adentro de la base, cuando estés trabajando queda prohibido hablar con otra persona. Después, les hacen firmar unos documentos donde ellos rechazan todos sus derechos civiles. Como miembro del sistema de seguridad de la instalación y con acceso a muchos de los lugares de la base, Thomas tuvo la oportunidad de presenciar personalmente muchas de las operaciones que se efectuaban. Tanto experimentos científicos y tecnológicos como experimentos genéticos y mentales. En animales y humanos, Thomas afirma que en esta base trabajan seres alienígenas que habían cerca de 1.800 conocidos como los grises y que también vio reptiles humanoides afirmando que estos grises son como androides biológicos diseñados por estos seres reptiles y estos tienen la capacidad de leer la mente de los humanos a su alrededor prepárate muy bien porque revelaremos que hay en cada uno de estos 7 niveles de esta base subterránea que alcanzan los 4.02 kilómetros de profundidad Nivel 1. Seguridad y Comunicaciones La seguridad en el complejo de Dulce es altísima. Cada vez que un individuo entra en una zona de alta seguridad, más allá del segundo nivel, es pesado desnudo y luego le es dado un uniforme. El dato del peso de la persona queda almacenado en su tarjeta de identificación electrónica cada día. Cualquier cambio significativo requerirá un examen físico y rayos X para sí asegurarse de que nada salga ni entre sin autorización. Nivel 2. Alojamiento para el personal humano. En este piso es donde todos los científicos militares y trabajadores de esta base se quedaban durante toda la semana y solo podían salir una vez a la superficie para visitar a sus familiares o seres queridos. En este piso, también contiene el garaje para los trenes, los transportadores subterráneos, las máquinas excavadoras de los túneles y otros artefactos. Nivel 3. Ejecutivos y laboratorios. En este nivel, se encuentran los altos mandos de esta base, como también se hacen experimentos científicos. Nivel 4. Experimentos con humanos. En este piso, se dice que hacen experimentos de control mental, aura humana, telepatía, hipnosis y los sueños o viajes astrales. En este piso, Thomas vio cómo estos seres alienígenas con un tipo de tecnología pudieron desprender el alma de un humano y pasarlo a otro humano. Al igual que con la memoria humana y la conciencia, Thomas sostiene que ellos sabían cómo separar el cuerpo físico del alma para colocar en su lugar una entidad alienígena. También cómo fuerzan a una persona a tener un viaje astral a través de manipulación con un tipo de tecnología de estos seres Recrear mentes prediseñadas, esto quiere decir que pueden crear un suceso que nunca pasaste, pero lo recuerdas como si hubiera pasado. Esto podría ser lo que a menudo sucede en las abducciones a personas y estas dicen no recordar nada. Nivel 5. Alojamiento alienígena. En este nivel encontramos el lugar donde se quedan estos seres, grises y reptiles. Su manera de descanso es particular, ya que estos seres pueden estar despiertos semanas o meses, y cuando descansan, solo lo hacen por unas cuantas horas. Nivel 6. Experimentos genéticos. Este piso es donde se llevan a cabo los experimentos en animales como terrestres aéreos y acuáticos. Además, también hacen experimentos con humanos que son bastante alterados de su forma original. Las horribles afirmaciones de Castelo hablaban de experimentos genéticos que se estaban llevando a cabo en una variedad de formas de vida diferentes, incluidos peces, ratones, pájaros, focas e incluso humanos. En el nivel 6 de las instalaciones, también conocido como el cuarto de las pesadillas, describió cómo los productos de estos experimentos se almacenaban en enormes tanques que contenían humanos de múltiples miembros, con varias piernas o brazos y habló de una habitación llena de jaulas con criaturas altas, humanoides, que parecidas a murciélagos. Thomas se aterrorizó, y uno de estos seres grises se dio cuenta que estaba perturbado. Entonces él se acercó y le dijo que todo esto era un pro de la especie humana. Nivel 7. Almacenamiento criogénico. Es sin duda el más escalofriante y custodiado de la base. Thomas encontró humanos enjaulados en este nivel. Fue este hecho que lo estremeció y lo que gatilló su decisión final de sacar a la luz la dura realidad que ocurría ante sus ojos. Pudo ver cientos de humanos, restos de híbridos y embriones humanoides que eran mantenidos en congelamiento para futuros experimentos. Frecuentemente encontraba humanos tanto adultos como niños en jaulas, usualmente drogados, pero a veces estos lloraban y pedían ayuda. Se nos decía que eran personas sanas y que estaban envueltas en pruebas de alto riesgo para curarlas. Se nos decía que nunca les habláramos. Al principio, ellos creían la historia. Pero finalmente, en 1978, un grupo de trabajadores descubrió la verdad. Y esto fue lo que comenzó la Guerra de Dulce. Tomás Castello dijo que antes de ocultar los documentos originales, hizo cinco copias de ellos usando intermediarios y los distribuyó a la comunidad OFNI. Estos documentos se conocieron como los documentos de Dulce, que contenían lo que se dice que es evidencia de que la base subterránea existe y proporciona información sobre los experimentos aterradores que se llevaron a cabo allí durante mucho tiempo. Entonces, Thomas escapó de la base y le informaron a través de ciertas fuentes que su esposa Kathy y su hijo Eric habían sido tomados a la fuerza de su hogar por agentes federales a una instalación secreta subterránea para sostener la seguridad hasta que él decidiera regresar con los artículos que había robado A este punto, él supo que aunque él regresara todo el material a los comandantes de Dulce que su esposa y su hijo probablemente nunca iban a ser los mismos de nuevo debido a todo lo que él pudo observar dentro de la base de Dulce él pensó que sus seres queridos podrían haber sido clonados. Incluso si es que regresaban después de haber sido manipulados por un agresivo control mental, él también sabía que él y su familia definitivamente iban a estar faltantes permanentemente debido a un trágico accidente. Thomas estaba en la opción cero, él rápidamente se disolvió una vida solitaria de paso. Castello también afirmó que tenía información que describía bases similares en todo el Sistema Solar algunas ubicadas en varias de las lunas de Júpiter y Saturno. Thomas agrega que los alienígenas no están interesados ni en nosotros ni en los recursos naturales de nuestro planeta. Y lo que ellos quieren es el poder magnético que fluye a través de la Tierra. Ellos son capaces de aprovecharlo de una manera desconocida para nosotros. Este oficial afirma haber trabajado en este lugar. Hasta 1979, fecha en que decide escapar debido a la naturaleza de los acontecimientos que ocurrían en el interior de la base. Escapaba toda ética y humanidad que le provoca un quiebre emocional al no poder enfrentar ni asimilar los hechos que estaban ocurriendo. Después de esto desapareció, poco se supo de él, ya que vivía escapando viviendo en distintos estados alojándose en hoteles clandestinos para no ser encontrado y nunca más se volvió a saber de él. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y comenta qué te pareció el caso de Tomás Castelo. Suscríbete para que no te pierdas nuevos videos. Hasta pronto.